Mari Mary, hincheta Luciana Piñé. Eh, bueno, mi nombre es Luciana, yo soy docente de media. Eh, nosotros, los docentes mapuches y no mapuches, nos hemos reunido en el sindicato en el marco de los 30 años de la creación de la Buenofoide para compartir las experiencias que venimos realizando en las distintas instituciones educativas y además para eh, poder proponerle a nuestros compañeros, nuestras compañeras docentes, que se trabaje la temática en las escuelas. Eh, ...en este mes que se están cumpliendo los 30 años. Eh, Mari Marimari Compuche, eh, mi nombre es Albino Trecanao... ...yo también trabajo, digamos, la, la parte intercultural Mapuche... ...en las escuelas, bueno, hemos realizado algunos talleres de plantas... ...junto con un colectivo de trabajadores de la educación... ...y bueno, estamos tratando de, de dar a conocer las próximas tareas que tenemos... ...que son... También eh, en, lo, en el marco de los 30 años de la Buenufoye vamos a, a hacer un nuevo taller de teñido de lanas en el caso de, del Cpen 40 y bueno, en la universidad y en los institutos de formación docente también se van a, a realizar actividades que tienen que ver con eh, justamente esto, conmemorar los, el 30 aniversario de la Buenufoye. Bye bye, compuche, gustavo, piñen, eh, Incheta, Quimelfe, eh, IFD6, eh, Derechos Humanos eh, y Educación Intercultural. Eh, bueno, yo soy Gustavo, Gustavo Peña Ponce, eh, nos reunimos con los compañeros y las compañeras Quimelfes, eh, Mapuches de la ciudad de Neuquén Capital eh, y además a partir de compartir y, y articular algunas actividades que cada uno está haciendo en las instituciones educativas, eh, pudimos construir un ...un conjunto de recursos, de recursos didácticos para que se use... ...en el marco de los 30 años de conmemoración de la Bueno Folle... ...y bueno, invitamos a los compañeros y a las compañeras docentes... Eh, ...para usar ese recurso didáctico... ...y también va a salir eh, algún eh, video explicativo acerca de la Bueno Folle que es eh, la bandera eh, de la, del pueblo Nación Mapuche. Así que, bueno, invitamos a que cada docente tome en sus manos eh, la conmemoración de la Buenufolle y trabaje en las aulas y en los patios eh, este, esta conmemoración que es tan importante para el pueblo Mapuche y para todos los habitantes del guamapa